Hola, en este video quiero mostrar cómo funciona el punto de venta de retail estándar de la aplicación para eso nos vamos a punto de venta y hacemos clic en el icono de retail ahí tenemos el, el punto de venta acá yo en este momento tengo muchas clasificaciones ¿ya? porque te recuerden que es el sistema de prueba pero es probable que a lo mejor ustedes no tengan tantas clasificaciones y esto vea más corto ¿ya? pero en el fondo acá tienen todas las clasificaciones de ítems que ustedes tengan obviamente esto en el futuro se podría agrupar de otra forma si es que efectivamente muchos clientes tuvieran muchas clasificaciones lo que tienen en general acá son al lado derecho las clasificaciones los ítems debajo, así o sea si acabamos cambiando van cambiando los ítems que tenemos disponibles y obviamente los podemos ir eh, revisando en todo el lo listado los valores que están acá se muestran con IVA incluido ya para hacer más fácil la búsqueda de los valores y poder decirle al cliente cuánto cuesta un producto en el caso de que consulte Y tenemos acá arriba el tipo de documento que queremos generar Ya sea boleta, donde la opción boleta por defecto coloca el tiro que el root es el no nominativo Si obviamente quisieran hacer la boleta nominativa simplemente borran el root y colocan el root que corresponda Factura o de despacho, ya son los tres documentos que se pueden generar a partir de este, de, de este punto de venta Y en el caso por ejemplo que estuviéramos generando una factura hay que colocar el root, la opción social que son los datos mínimos que se van a pedir y si tuviéramos que colocar algún dato extra como la dirección, porque el sistema no la tiene o cualquier otro dato, lo podemos agregar acá en este icono acá de información entonces simplemente hacemos clic ahí y se nos va a mostrar el resto de información como el giro del receptor, la dirección, la comuna, etcétera y en el caso de ser ya de despacho eh, podemos colocar también los datos de transporte del punto de vista de la emisión que es lo que estaría al lado izquierdo Acá podemos, eh, tenemos eh, varias opciones para agregar los ítems. La, bueno, la primera opción es directamente haciendo clic en el ítem acá. O si sea, hago clic acá en este ítem, el ítem obviamente va a aparecer a este lado donde yo puedo aumentar la cantidad o disminuir la cantidad. Si tengo 5, incluso puedo cambiarlo por 0 y el ítem desaparece. Esa es una forma de agregar los ítems. Entonces, haciendo clic. Ya, pero ¿qué pasa si eh, en la empresa los ítems, por ejemplo, los tenemos todos codificados? Y tenemos un código asignado a ese ítem que podemos escanear. Entonces, en ese caso, eh, lo único que bastaría hacer sería ingresar el código del ítem acá. Vamos a ingresarlo manualmente en este caso, pero recuerden que el escáner de código de barra lo único que hace es emular lo que estoy haciendo manualmente. Y obviamente lo eh, coloca el ítem. Ya, acá arriba ustedes se fijan, yo agregué 5 computadores, pero acá arriba me sigue diciendo que hay un ítem. Es porque esto en el fondo son la cantidad de líneas que se van a generar. No son los ítems totales que se venden, sino que son la cantidad de líneas de ítems que se van a generar en el documento final. Eso les puede servir sobre todo a los que utilizan, por ejemplo, solamente formato carta, para que sepan que no pueden colocar, por ejemplo, más de 20 o 25 ítems, dependiendo de cómo tengan configurado el PDF. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la forma en que funciona. Lo único que faltaría sería el tema de eh, este código ¿ya? que en este caso está colocando el código interno de librete pero qué pasa por ejemplo si el código que ustedes tienen no es el código de, de, de librete sino que es el código, eh, un código SKU o un código EAM por ejemplo que sería el código de barra que trae la mayoría de los productos eh, eso se puede configurar ¿ya? en la configuración de la empresa nosotros volvemos acá a la, a la aplicación podemos ir a la configuración de la empresa y en el punto de venta en el código de ítem tenemos qué código queremos usar. Entonces, aquí podemos seleccionar qué código queremos usar. Por ejemplo, si yo cambio a EAN, modifico la empresa y me voy de nuevo al punto de venta y trato de usar ahora el código PS123. El sistema va a indicar que el código no es numérico para una búsqueda por campo EAN. En el fondo, no se puede buscar ahora por el código interno, sino que tendríamos que usar el código EAN del producto. ¿Dónde se definen esos códigos EAN? Como estaba explicado en otros videos, se define en el módulo de eh, inventario. Y ahí se puede colocar ese tipo de código. Y como siempre en los puntos de venta, tenemos tres opciones, cancelar, cotizar y pagar, en donde la opción eh, pagar nos va a generar un documento real y la opción cotizar un documento temporal. Y eso es todo para el caso de punto de venta de retail. Muchas gracias.